El Ministerio de la Defensa de la Federación interceptó un avión militar polaco según la denuncia del Ministerio de la Defensa de Rumania. Al parecer, el grupo Wagner continuará sus acciones en Batmut. El general Surovikin, o tendrá la labor de coordinar el diálogo con el Ministerio de la Defensa de Rusia. Se conocen de nuevas acciones de la SAFU en el Donetsk, contra Crimea y un aeródromo militar ruso. Desde Rusia reportan la liberación de dos pilotos que estaban en cautiverio por parte de las fuerzas ucranianas. En Paraguay decretan la privación de libertad para un ex candidato presidencial. Congresista del Norte emite una seria advertencia a China en caso de invadir la isla de Taiwán. Norte y Corea del Sur desafían a Corea del Norte con ejercicios a gran escala. Taiwán considera analizar como primer ataque los acercamientos de los aviones de China al estrecho de Taiwán vuelve al ruedo el poderoso USS Gerald Ford nuevo paquete de ayuda militar para Taiwán alista a Estados Unidos Satélites del norte se mueven hacia los satélites chinos, denuncian desde Beijing. Esta información y mucha más les tenemos en este nuevo segmento informativo para hoy, aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto de las noticias para hoy. Noticias del Mundo Hoy. El ejército ucraniano, según este informe de diarios eslavos, ha comenzado a trasladar equipos militares occidentales al frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están moviendo rápidamente vehículos blindados occidentales a la línea de contacto y según esta información hay desplazamiento de vehículos de combate e infantería Bradley, que aparentemente se dirigen a la línea del frente. Esto fue visto el 6 de mayo por parte del corresponsal de Alexander Simonov, que informó y publicó el video correspondiente. Simonov notó la presencia de un nuevo símbolo de reconocimiento rápido de señal táctica en uno de los vehículos blindados que indica movimiento en la dirección del frente. Según fuentes de temática militar rusa, el video muestra una unidad de la brigada mecanizada separada 47 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, formada en 2022 y reequipada a principios del 2023. Se supone que la unidad se transfiere a la zona de combate después del reemplazo del BM MP1 soviético con el BMP estadounidense Bradley. También dice el diario Lavo o los editores militares se están señalando que hace una semana el comando ucraniano transfirió la 82 Ava Brigada de Asalto Aerotransportado separada de las Fuerzas Armadas de Kiev desde la parte noreste del país al campo de entrenamiento Chirokiv Land en la región de Nikolaiv. Esta unidad está equipada con vehículos de combate de infantería alemán Marder, vehículos blindados de transporte de personal estadounidense Stryker y tanques británicos Challenger 2. Es posible que la brigada lleve a cabo coordinaciones de combate en el área cercana a la línea de contacto. Los movimientos, según los editores, indican que el mando de las Fuerzas Armadas de Sen y está enviando nuevas brigadas equipadas con vehículos blindados occidentales a la línea del frente en previsión de la esperada contraofensiva. En el contexto de numerosas declaraciones tanto el ejército ruso como las autoridades eh, sobre el comienzo de la ofensiva de Ucrania eh, expresan una total preocupación y por eso han eh, arremetido fuertemente en los últimos días con...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 y el traslado de las reservas de Arteomo, señala el comunicado. Al mismo tiempo, en la dirección del Donetsk, los militares continuaron realizando operaciones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 en las posiciones del Wagner. En ese sentido, el fundador del Wagner expresó su confianza en que Bakhmut sea tomada por las fuerzas especiales Ahmad. Pero vamos a cambiar de información porque mucha atención porque el grupo Wagner obtendrá municiones para continuar operaciones en Artemius. Muchos han indigado o han dicho que bueno, todo lo que habría dicho en las últimas horas el grupo Wagner respecto a los altos mandos militares que eran los encargados pues obedecía a una serie de estrategia militar pero vamos a dar a conocer esta información según dijo Yekbeni Prigozhin Sergei Surovikin, comandante adjunto de la Agrupación Conjunta de las Tropas en la zona de la Operación Militar Especial será el encargado de coordinar el diálogo con el Ministerio de la Defensa ruso en la toma de decisiones el servicio de prensa de los Wagner eh, ha informado el domingo que el Ministerio de la Defensa ruso proporcionará a sus combatientes toda la munición necesaria para seguir luchando en la estratégica ciudad de Bagbud conocida como Arthemyox en Ucrania. Nos prometen entregar tanta munición y armamento como necesitemos para continuar operaciones en la urbe, fue lo que dijo Prigozhin recientemente. Según sus palabras Surovikin, comandante adjunto de la agrupación conjunta de tropas de la zona de la operación, ha sido asignado para tomar todas las decisiones en el marco de las operaciones de combate del Grupo Wagner en cooperación con el Ministerio de la Defensa de Rusia. Esto se produjo después de que el viernes el Grupo Wagner comunicara que debería de abandonar la ciudad de Pangmuth el 10 de mayo por falta de municiones. Prigozhin habría solicitado al ejército ruso que se hiciera cargo de sus posiciones en la urbe mientras sus tropas partían hacia los campamentos de retaguardia para poder recuperarse. En las últimas horas se conoce que Rusia repele ataques masivos en Crimea con 22 drones a la vez, esto como resultado de un poderoso ataque en Crimea por parte de las fuerzas armadas de Ucrania. El ejército ruso dice esta información por parte de tas repelió el lanzamiento de 22 drones de ataque, según la información recibida por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. El incidente ocurrió de noche sobre el mar Negro. Según la fuente, se encontraron 22 drones de ataque de las fuerzas de Zelensky sobre el cielo del Mar Negro al acercarse a la península de Crimea. Los vehículos aéreos no tripulados fueron alcanzados por el fuego de los sistemas de misiles antiaéreos SAM o suprimidos por medio de electrónica EW de las unidades militares rusas. El sistema de defensa frente al ataque masivo en el territorio de Crimea indica la preparación y e eficacia de las fuerzas armadas rusas para garantizar la seguridad a los ciudadanos, la destrucción de los drones de ataque de las fuerzas de Zelensky muestran el alto nivel de coordinación del ejército ruso en caso de estas operaciones que va en contra de su seguridad. El incidente también destaca la creciente amenaza de Ucrania para Crimea con los lanzamientos de drones kamikazes. Se conocen de nuevos atentados contra la República Popular de Donetsk lanzados por las fuerzas especiales de Kiev. Allí, según la información, hay afectados, se conoce un lesionado por con misiles en Belgorod que recibieron impactos con metralla en una escuela y centro comercial, pero de otro lado según el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas fueron eliminados grupos especiales de grupos especiales de coordinación expiatorios de Kiev y reportan que en las últimas horas se logra la liberación por parte de Rusia de dos pilotos rusos que estaban en cautiverio por parte del ejército ucraniano durante casi un año de lo que va corrido la operación militar especial. Vamos a hacer una salvedad y no quiere decir que solamente fueron los tres pilotos que fueron entre entregados por parte de ucrania no hubo una negociación a fondo según la información que tenemos el acuerdo que no corresponde con la modalidad habitual de uno por uno ha sido alcanzado tras una difícil negociación según lo que ha dicho Moscú. Finalmente pues el resultado es el intercambio que fue anunciado el día sábado. El responsable de la oficina de presidencia ucraniana Andrei Yermak anunció o precisó que los militares que han regresado son 42 hombres y 3 eh, mujeres todos combatientes durante el asedio ruso a la ciudad de Mariupol ha hecho saber en su cuenta de telegram. La liberación de los pilotos rusos ha sido confirmada por el Ministerio de la Defensa ruso el 6 de mayo como resultado del de proceso de negociación. Tres militares rusos, pilotos de las Fuerzas Aeroespaciales que estaban en peligro eh, sus vidas en cautiverio fueron devueltos del territorio controlado por el régimen de Kim, según la nota del ministerio que recoge la agencia de noticias TAS. Rusia y Ucrania llevan a cabo de forma periódica este tipo de canjes que han proseguido al margen de la evolución del conflicto bélico entre, entre ambos bandos. Según el ejército ruso hace presencia en Bakhmut y allí combaten en el oeste con las fuerzas de Kiev y restringen los envíos de municiones para las tropas ucranianas y de otro lado desde el gobierno allí en Kiev. Desde el Ministerio de la Defensa de Ucrania han dicho que se deben de bajar las expectativas sobre la futura contraofensiva subrayando que pese a la presión por parte de sus socios occidentales por un éxito en la campaña para Kiev, el resultado de la misma campaña a gran escala podría ser un poco decepcionante para la alianza. También que el portaaviones más poderoso y caro de Estados Unidos ha iniciado su despliegue completo tras años de retrasos. Se espera que el USS Gerald R. Ford sea al menos trasladado por lo menos seis meses a diferentes partes del planeta. El portaaviones USS Gerard Ford de Estados Unidos zarpó este martes desde su base en Virginia en un segundo despliegue operativo y primera misión de crucero después de haber sufrido una serie de problemas técnicos de otra índole tras su entrega oficial hace cuatro años. Esto lo está diciendo la Navy Times. La nave ahora encabeza el grupo de ataque formado por los destructores Ramage, Maffol y Thomas Hoodden, que también zarparon de sus bases. Así, el grupo que terminó sus prácticas de acción conjunta en abril se dirige a la Sexta Flota de Estados Unidos, donde ejercerá apoyo para las fuerzas navales estadounidenses que operan en Europa y en África. El portaaviones en su primer despliegue operativo, el Gerald R. Ford USS,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 de portaaviones de la clase Ford citado por el USNI se prevé que el USS Gerald R. Ford realice operaciones rutinarias en aguas en toda Europa al menos inicialmente el portaaviones ya realizó un breve despliegue operativo en el Atlántico el año pasado que incluyó ejercicios aliados y socios europeos por la propia Armada estadounidense que admitió que era más bien una prueba de capacidades generales del buque con un rico historial de problemas de toda índole cabe añadir que los grupos de Atl que portaviones de la Armada de todos los países suelen estar escoltados durante sus despliegues por uno o más submarinos de ataque. Sin embargo, la verdadera misión del USS Gerald R. Ford sigue siendo incierta, indica un comentario del portal especializado de Drive al proponer dos posibles tareas de actuación. Europa, una región sumida en una de las crisis de seguridad más graves en años y Oriente Medio que ha vivido últimamente un aumento de las tensiones. Se conoce en las últimas horas, según el medio Bloomberg que el gobierno de Estados Unidos se prepara para suministrar por vía rápida a Taiwán armas por valor de de 500 millones de dólares. Washington enviará a Taiwán armas o equipos de apoyo para sus reservas existentes, reporta el medio con sus referencias a sus fuentes. Las autoridades del norte planean enviar a Taiwán un paquete valorado en 500 millones de dólares recurriendo a un procedimiento por vía rápida, reportó este viernes Blomberg citando a personas familiarizadas con el asunto Washington usó el mismo procedimiento en el suministro de armas a Ucrania en el marco de esta ayuda militar Washington enviará a Taiwán equipos de apoyo de sus reservas y de momento se desconoce qué armas serán suministradas a la isla Blomberg señala que el uso del procedimiento por vía rápida permitirá que Estados Unidos eluda el largo procedimiento de conclusión del contrato y de producción de armas de acuerdo con los legislado estadounidenses. Por ahora existe un retraso en el suministro de armas a Taipei por un valor de 19 mil millones de dólares que se trataría de un equipo militar cuyo envío fue aprobado pero no efectuado todavía. Este lunes el Departamento de la Defensa del Norte anunció que otorgó al fabricante estadounidense de aeronaves General Atomics Aeronautical Systems, un contrato identificado por el monto de 217,6 millones de dólares para proporcionar a Taiwán cuatro Drones de reconocimiento MQ9B Sky Guardian. Cabe recordar que a mediados de abril, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Michael McCall, afirmó el compromiso de su país de apoyar al gobierno de Taiwán a través del envío de del entrenamiento militar de las fuerzas armadas reiteró que el Congreso está acelerando la venta del armamento que necesitan las autoridades taiwanesas para defenderse. Mucha atención porque el peso mexicano muestra su músculo y registra su mejor nivel desde el 2017. Según la información que está presentando los medios internacionales, la moneda nacional mexicana registró su mejor nivel desde septiembre del 2017 luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos de interés e insinuó el final de su periodo de endurecimiento. Según los datos del Banco de México, Bancico, este 5 de mayo la moneda nacional se ubicó en 17,77 pesos por dólar con una apreciación de 0,71. Dentro de las monedas emergentes del mundo, el peso mexicano es la segunda divisa con mejor desempeño con un avance de 9,77 en lo que va del año. Solo el foreign húngaro lo rebasa con una apreciación de 10,70 según los datos de Bloomberg. Las tasas estables de Estados Unidos y una economía estadounidense aún resistente son una combinación alcista para el peso mexicano y esperamos que esta racha continúe hasta que tengamos señales iniciales de que el mercado laboral en el norte se está debilitando significativamente dijo a ese medio estadounidense Eric Martínez Magaña, estratega de Barclays en Nueva York el 3 de mayo, el día en que la Fed elevó su tasa de 5 a 5,25 una medida con la que busca que la inflación baje a 2%, la divisa mexicana ganó 0,8% hasta llegar a 17.83 pesos por dólar. Esa misma fecha Powell ofreció una conferencia de prensa donde aceptó que Estados Unidos podría enfrentarse a una leve recesión de pesos mexicanos. No todo es positivo porque a pesar de la fortaleza del peso mexicano, el temor entre la población por una posible crisis similar a la de Estados Unidos es latente y en la entrevista, por ejemplo, a Sputnik, expertos desde México indicaron que hay diversos factores que muestran que la situación en México no es la mejor, allí se dice que no han crecido desde el 2019 al 2022 y el crecimiento se da en el primer trimestre de este año para nada contrarresta las caídas que han tenido anteriormente, Cuba Brasil, México, Colombia y Argentina buscarán un acuerdo para controlar la inflación en Latinoamérica, se conocen las últimas horas, mucha atención que los satélites estadounidenses del programa de conocimiento de de la situación del espacio geosincrónico, llevaron a cabo al menos 14 misiones de reconocimiento cercano para espiar satélites chinos más valiosos y avanzados colocados en órbita geostacionaria entre febrero del 2020 y Diciembre del 2021 informó SCMP este viernes citando a un estudio reciente. El estudio realizado por un equipo de científicos chinos y dirigido por el investigador Kai Sheng del Instituto de Óptica, Mecánica Fina y Física de Changchun fue publicado este mes de abril en la revista china Infrared and Laser Engineering y detalla que los frecuentes acercamientos del satélite GSSAP a activos espaciales chinos de gran valor suponen una grave amenaza para la seguridad. En una serie de pruebas de tecnología de ataque y de defensa espacial, el ejército estadounidense se reveló la capacidad de intención de perturbar el uso del espacio por parte de China, se dice en el artículo. Los científicos enumeraron los casos de espionaje llevados a cabo por satélites estadounidenses. Así, el 26 de febrero del 2020, un satélite GSSAP se acercó a uno chino de seguimiento espacial y retransmisión de datos, el Tianlian-201. Los satélites del norte también se acercaron a otro de la clase BD-2G8 del sistema de navegación Beidou, el equivalente chino al sistema GPS de Estados Unidos y también al SJ20, un satélite de comunicaciones de alto rendimiento que proporcionará acceso a Internet. De banda ancha a usuarios de china y otros países de asia los satélites chinos examinados por el norte tienen una importancia significativa para china ya que cumplen los objetivos críticos de seguridad nacional economía y ciencia además los científicos chinos en su estudio revelaron los datos clasificados por el gobierno de Zhou sobre las capacidades de un satélite GSSAP. esta información puede ser utilizada actualmente por otros países para obstaculizar en el futuro su funcionamiento incluyendo el tamaño de las lentes de la cámara de satélite, la resolución de los sensores de imagen y su capacidad para detectar y rastrear otros satélites y medios de comunicación con las estaciones terrestres nos vamos a ir para Paraguay, allí en Paraguay un juez decretó la privación de libertad para un ex candidato presidencial, conocido como Pacho Cubas. Uno de los magistrados determinó que existe riesgo de fuga si se le otorga el arresto domiciliario al político procesado por perturbación de la paz pública. El líder de Cruzada Nacional estará en detención por 10 días en agrupación especializada y luego será llevado a otro lugar de provisión. El líder paraguayo fue detenido mientras se dirigía a la capital para apoyar las denuncias del presunto fraude electoral esta jornada fueron detenidos 30 seguidores por cierre de carreteras y la explosión de petardos tras quedar Tercero, en los comicios cubas realizó varias visitas a diferentes puntos del país para movilizar a sus seguidores, advirtiendo a los jueces y miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las autoridades rechazan los alegatos de los comentados, enfatizando que no hubo fraude y que el proceso electoral fue totalmente legal. Congresista de Estados Unidos ha dicho en las últimas horas... Y hay que dejar claro a los chinos que si invaden Taiwán volaremos al mayor fabricante de chips taiwanés. Seth Moulton, que es miembro de la Cámara de Representantes para el sexto distrito de Massachusetts, sugirió explotar la empresa taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o conocida como la TSMC, considera el mayor fabricante de semiconductores del mundo en caso de que Pekín invada la isla. Esto fue lo que dijo el representante. Necesitamos dejar claro a los chinos que si invaden Taiwán, volaremos el fabricante de chips TSMC, propuso en el marco del foro 2023 Global Conference que se celebró del 1 al 3 de mayo en Beverly Hills, California y por supuesto a los taiwaneses realmente no les gusta esta idea, añadió, en respuesta a la que fuera la subsecretaria de defensa de Estados Unidos durante la administración Obama, Michelle Flournoy entre risas protestó, no no, no bombardees Taiwán, esto traerá 2 billones de dólares de daños a la economía global, advirtió esto sería una idea terrible, resumió Molton especificó que no está promoviendo esta idea, sino que está hablando de opciones de estrategia para que impidan a Pekín entrar en la isla porque si China se hace con TSMC, nosotros ciertamente veremos las consecuencias económicas, no del nivel global, sino para Estados Unidos, explicó el congresista. Durante este evento, el congresista Molto, junto a otras figuras públicas, abordaron temas Estados Unidos y China navegando por la competencia estratégica. Estas declaraciones tuvieron lugar en medio de la escalada de tensiones entre Pekín y Taipei por el apoyo militar del norte a Taiwán. Este viernes China advirtió que Washington está convirtiendo a la isla en un polvorín y corre el riesgo de iniciar un conflicto. Regional Fue la advertencia emitida en las últimas horas por parte del gobierno de Xi Jinping. Bueno, un experto ha dicho recientemente que la economía de Estados Unidos ya está en recesión. Dice este artículo por parte de un analista bursátil, Albert Edwards, afirma que los beneficios corporativos tendrán un camino muy largo para caer en el futuro, por lo que es probable que el mercado bursátil caiga, ya que el comportamiento de las acciones están estrechamente vinculados a los beneficios y ganancias de las empresas. La economía estaría en recesión, afirma, aunque las tasas de desempleo caigan en Estados Unidos. La economía del país ya está en recesión, asegura Edwards analista bursátil y estratega del Banco Francés Society General el importante indicador oficial del norte nos da un indicio de que la recesión es un hecho no mañana ni la semana que viene sino hoy, declaró refiriéndose al índice económico líder para Estados Unidos de la organización Conference Board que se encuentra ahora en niveles coherentes con el inicio de los periodos de recesiones pasados. Subrayó que, aunque los últimos datos de la Oficina de Estadística Laborales indican que la tasa de desempleo en el país ha caído del 3,4% y se han creado 253 mil empleos o puestos de trabajo superando las expectativas de 180 mil, hay que esperar la revisión de los datos pero cómo puede estar esta economía en recesión cuando las nóminas y el producto interno bruto siguen creciendo y mientras muchos otros datos no son sólidos la respuesta es obvia dice el experto como a principios del 2008 cuando estalló la crisis financiera mundial las revisiones señaló el experto de hecho las revisiones de los datos de febrero y marzo muestran un debilitamiento del mercado laboral. El número de empleos creados en febrero se revisó a la baja de 326 mil a 248 mil y el de marzo de 236 mil a 165 mil. Edwards afirma que los beneficios corporativos que siguen siendo elevados, a pesar de los aumentos de los costes, tendrán un camino muy largo para caer en el futuro. Sostiene que las empresas que mantienen un coste elevado para aumentar sus beneficios estarían perjudicándose en a sí mismas ya que esto alimenta aún más la inflación. Los inversores aplauden la avaricia de las microempresas, ya que los beneficios van bien, pero las consecuencias generales para la inflación y los tipos de interés apuntan a una profunda recesión, dijo. Como consecuencia, es probable que el mercado bursátil caiga, ya que el comportamiento de las acciones está estrechamente vinculado a los beneficios y ganancias de las empresas. Según el experto, cabe señalar que la Reserva Federal de Estados Unidos ya subió este miércoles los tipos de interés de un 0,25 hasta alcanzar el nivel más alto en 16 años. Las subidas de tipos que comenzaron en marzo aumentaron el riesgo de recesión y duplicaron los tipos hipotecarios, elevando los costos de préstamos y tarjetas de crédito, así como también para empresas. Además, la subida de los tipos de interés ha contribuido a la quiebra de tres grandes bancos estadounidenses e inestabilidad del sector bancario, ya que las entidades bancarias que experimentaron la quiebra habrían comprado bonos a largo plazo que pagaban tipos bajos que perdieron su valor rápidamente cuando la Fed elevó las tasas de interés. Oído a lo que está diciendo Taiwán en las últimas horas, van a considerar las incursiones de los drones y aviones chinos en su espacio aéreo como un primer ataque a la isla. De acuerdo con Kuo Sheng, Taipei no desea que estalle una guerra en el estrecho de Taiwán, que sería muy trágico. Y Taiwán está considerando por eso lo que les acabamos de decir, que las incursiones de drones y aviones chinos en su espacio aéreo como primer ataque. Según la información que están presentando diarios taiwaneses, están considerando esta acción por parte de drones y de aeronaves del gobierno de Xi Jinping que bueno, rebasen el espacio aéreo como un primer ataque, afirmó este jueves el ministro de Defensa Xu Kuo-shen al intervenir ante legisladores taiwaneses. De acuerdo con Xu, Taipei no desea que estalle un conflicto que sería muy eh, desastroso, además dijo que las maniobras anuales de fuego en vivo de Taiwán incluirán este año simulacros de ataque chino contra el este de la isla las declaraciones de Chu tuvieron lugar en el contexto de las maniobras chinas cerca de la isla esta semana los militares taiwaneses denunciaron haber detectado un dron de reconocimiento de largo alcance del ejército popular de liberación de China volando alrededor de la isla en parte de su trayectoria el vehículo no tripulado habría estado acompañado por un avión de transporte con un sistema de interferencia avanzado. Muchísima atención porque este sería el poderío militar que desplegará la organización del Tratado Atl Atlántico Norte en los próximos días. Esto logrará intimidar a Rusia o a China. Esto lo decimos ante los constantes avisos y advertencias que ha emitido la organización. Ahora mostrará lo que militarmente puede hacer. El mundo sin lugar a dudas se encuentra en tensión por cuenta de lo que está sucediendo allí entre Rusia y Ucrania y las constantes advertencias también de China y de Corea del Norte hacia Estados Unidos. Ante este panorama, la OTAN realizará desde el próximo lunes 8 hasta el próximo 26 de mayo un ejercicio militar bianual que involucrará a 13 países con el objetivo de fomentar la disuasión y defender la zona euroatlántica según informó el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Este ejercicio de tres semanas demostrará la cohesión sin precedentes de la alianza de la OTAN, así como la capacidad sin igual y el compromiso combinado tanto con la disuasión como la defensa de la zona euroatlántica y el norte, explicó la portavoz del Pentágono Sabrina Singh. el ejercicio que ha sido bautizado como, como Formidable 2023, contará con la participación de 4.000 militares, así como más de 20 barcos y 35 aviones, incluidos los cazas F-35. Este ejercicio planificado abarca ensayos con munición en un entorno multidominio contra objetivos subsónicos, supersónicos y balístico, agregó la funcionaria del Departamento de la Defensa. Según esta cartera, en los ejercicios que se llevan a cabo en años impares, participará la sexta flota de Estados Unidos y la fuerza de ataque naval de la Alianza Atlántica y en el ejercicio militar de la OTAN participará la sexta flota del norte y la fuerza de ataque naval de la Alianza Atlántica seguido a este anuncio también se conoció que la OTAN dará un arsenal a Ucrania por medio del secretario general Jens Stoltenberg y se confirmó la entrega a este país de 230 tanques, es decir es una nueva ayuda militar de 230 tanques procedentes de aliados asegurando que el 98% de los vehículos de combate prometidos ya han sido enviados a Kiev para la próxima ofensiva en la región de el Donbass según el director de la alianza esto fue lo que dijo hace pocas horas, ya se han entregado más del 98% de los vehículos de combate prometidos a Ucrania, significa que más de 1550 vehículos blindados 230 carros de combate y otros equipos incluyendo enormes cantidades de munición, aseguró el político de la OTAN en rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Los tanques Leopard alemanes también están allí y que fueron entregados eh, para Kiev. Según la OTAN eh, han entregado más del 98% de vehículos de combate, 1.550 vehículos, 230 carros de combate y otros equipos, incluyendo enormes cantidades de munición. Stoltenberg aseguró en el marco del apoyo a Ucrania frente a la invasión de Moscú. Los aliados han entrenado y equipado a más de nueve nuevas brigadas acorazadas ucranianas. Esto situará a Ucrania en una posición fuerte para seguir retomando los territorios ocupados. En este sentido, agradeció los trabajos del grupo de contacto para Kiev, conocido como el grupo de Ramstein, que lidera el norte y reúne a 50 aliados de Kiev que coordinan el suministro de material militar. Según el director de la OTAN, lo que a las fuerzas rusas les falta en calidad, intentan compensarlo en cada y vemos que Rusia sigue movilizando más efectivos. También ha dicho que han visto en torno a Bakhmut cómo están dispuestos a enviar miles y miles de tropas con un índice de bajas muy elevados, pero que por supuesto siguen suponiendo un gran desafío para las tropas ucranianas y obviamente en su defecto el apoyo que pueda prestar la alianza al gobierno de Kiev. Concluyó Jens Stoltenberg en las últimas horas. De otro lado, Estados Unidos y Corea del Sur comenzarán este mes los mayores ejercicios militares conjuntos con juego real de su historia con motivo del, siglo del 70 aniversario de la Alianza y el 75 aniversario del establecimiento de las Fuerzas Armadas Surcoreanas, así lo afirmó este sábado el Ministerio de la Defensa citado por la agencia de noticias Yonhap. De acuerdo a las autoridades surcoreanas, los aliados realizarán simulacros entre el 25 de mayo y el 15 de junio en un campo de entrenamiento en la localidad de Pocheon, 52 km al noreste de Seúl se espera que participen sistemas de armas avanzados incluidos cazas F-35 helicópteros de ataque AH-64 Apache tanques K2 y lanzacohetes múltiples como el último ejercicio de este tipo tuvo lugar en 2017 movilizó a 48 unidades militares surcoreanas y del norte y más de 2.000 soldados en este contexto el aumento de las tensiones en la región hacia Pacífico Washington y Seúl acordaron recientemente mejorar la cooperación en una avanzada eh, bueno temas incluyendo los temas de despliegues nucleares de Estados Unidos en la península de Corea. Por su parte, Corea del Norte ha denunciado en reiteradas ocasiones que este tipo de iniciativas van en contra de sus intereses y de la estabilidad regional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamon, declaró el fin de la emergencia de la salud pública por el COVID, COVID que rige en el mundo desde 2020. Según el comunicado, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y recomendó que declararan el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional y han aceptado el consejo, dijo el jefe de la OMS, por lo tanto es una gran esperanza que declaró el fin de esta problemática que llevó al mundo a una emergencia sanitaria mundial, dijo Jebreyesus el viernes durante una sesión informativa en Ginebra. El jefe de la OMS explicó que durante más de un año esta situación tuvo tendencia a la baja con un aumento de la inmunidad por la población con las vacunas y una disminución en la tasa de... Y una disminución de la presión de los sistemas de salud. Según esta tendencia, ha permitido que la mayoría de los países vuelvan a la vida que conocían antes. El director señaló que los países deben de permanecer atentos porque no se ha ido esta enfermedad y continúa evolucionando con el potencial de nuevos brotes. Y dice la OMS que llegó para quedarse, pero todavía eh, bueno está generando problemas y todo está cambiando. Siguen existiendo el riesgo de que surjan nuevas variantes que provoquen nuevos aumentos en los casos y en decesos dijo el jefe de la OMS que advirtió que la decisión de poner fin a la emergencia mundial de salud pública no debe tomarse como una oportunidad para bajar la guardia y el final de la fase de emergencia no significa que el SARS-CoV-2 ya no sea una advertencia global subrayó el director general. El jefe del organismo también recordó que Quedaron profundas cicatrices que han dejado el COVID en el mundo, pero deben de servir como un recordatorio permanente del potencial de que surjan nuevas problemáticas como consecuencias de estas devastadoras. Por eso la comunidad mundial debe aprender lesiones de la pandemia, dijo el director del organismo. En ese sentido, Adamon llamó la atención sobre la falta de coordinación y solidaridad en la lucha contra esta situación, lo que ha impedido que la comunidad mundial haga pleno uso de las herramientas disponibles para hacer frente a a esta situación o propagación. El director general también dijo que el Comité de Emergencias de la OMS cesaría su trabajo y se establecería un nuevo organismo, un comité de revisión para desarrollar recomendaciones permanentes a largo plazo para los países sobre cómo manejar esta situación de manera continua. Llegamos a la parte final de nuestro video por el día de hoy. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia. Los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones, a que nos dejen su comentario sobre todo el contenido en el día de hoy. Y también muchísimas gracias a toda la gente que nos ven en Noticias Internacionales Mundo en Facebook. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.